Damos la bienvenida al Ministro de Seguridad, Eugenio Gamboa. Ministro, bienvenido. Carlos y Eva lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Gracias por, por atendernos eh, y tener un tiempo con LB 7 Radio Tucumán porque se lleva adelante diferentes operativos. Hay un trabajo fuerte con respecto eh, a drogas y, bueno, estamos buscando justo una línea responsable para que nos comente. Sí, eh, eh, hoy la unidad regional este a partir de las seis de la mañana seis y media de la mañana este, empezó a preparar unos eh, cinco allanamientos que, lo, bueno, que los acompañé junto con el jefe de policía, eh, cinco allanamientos que se realizaron en eh, tenemos uno en Ranchillo otros en el Chañar, dos en la Costanera Capital y uno en el en el Palomar. Estos allanamientos por suerte y la investigación dio un muy buen resultado ya que contamos con droga con sustancias prohibidas, uh -huh. eh, secuestradas, con armas de fuego y con este eh, vehículos también secuestrados. Ministro, y persona detenida. personas detenidas. Ministro, esto venía a base de una investigación, ¿ustedes estaban trabajando con respecto a estas personas? Sí, ya la unidad regional este venía trabajando con respecto a este a este grupo, eh, que se tenía varias causas que estaban abiertas, de eh, sea por... Un, ...causas por droga, causas por este, robo y causas por hurto... Uh -huh. y, ...y compra de eh, elementos este, sustraídos, de elementos eh, robados... Uh -huh. ...lo que permitió a la, los investigadores de, de la regional este, este... ...dar con dar con estas pistas y por gracias a la justicia provincial... ...que nos dio lo, los allanamientos, se obtuvo un, un muy buen resultado. Uh -huh. para, para el oyente que, no, que está atento todos los días con la información... Tiene que ver un poco también este trabajo del narco menudeo, ¿no? La ley de narco menudeo cómo agiliza todo. Así es, esto es como lo dice el gobernador Osvaldo Jaldo, eh, primero dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico o el narcomenudeo en, en sí, eh, la ley que nos ha permitido tener un contacto fluido y mayor rapidez con respecto a la, a la justicia provincial y a que la policía de Tucumán tenga las medidas necesarias para poder este, eh, actuar y bueno luchar contra esto, y ya sea contra, en este caso, una banda que... que puede tener sus ramificaciones ya sea uh -huh. por asaltos o por recibir este o por recibir este eh, elementos robados para eh, vender eh, estas sustancias uh -huh. lo que le quería remarcar es que se han secuestrado este seis ladrillos de marihuana cinco ladrillos y medio de pasta base un ladrillo de cocaína y tres ladrillos que aún este no sabemos qué lo que sustancia sería ya que estamos esperando que arribe la la, la Drop que es la unidad especial de la policía de Tucumán con los reactivos para poder hacer la prueba de campo y saber qué tienen estos tres ladrillos. Claro, más, mi... por supuesto, las armas de fuego, ¿no? Armas cortas y armas largas. Claro. Ministro, eh, qué importante esto, ¿no? Porque justamente cortar ese camino que hace la droga, evitar el narcomenudeo, hace que todos los ciudadanos estemos más seguros, porque sabemos que, lamentablemente, muchas personas que son adictas, cometen ilícitos en la calle, en el día a día, robando un celular para venderlo, para después poder ir a comprar esa sustancia. Así es. Por eso, es la, eh, eh, digamos, eh, como usted lo dice claramente, digamos, y esa es la intención de, de, de evitar este, primero la venta de esto y luego, como lo, lo viene haciendo el gobierno de Tucumán, junto con las organizaciones, este, con el resto de las organizaciones no gubernamentales, religiosas y, y, y, y, y ONG. ONG este, trabajando con las personas que sufren de adicción uh -huh. esto también ayuda porque no es un trabajo solamente de, de sacar la calle sacar la droga a la calle sino que hay que tratar de recuperar a los, a las personas que son adictas y bueno eh, la verdad es que se viene haciendo un trabajo en forma conjunta este, muy bueno entre el Estado y los organismos no gubernamentales uh -huh. ahí estamos hablando de este flagelo no solo se ataca al que, el que está en el narcotráfico que está haciendo este menudeo en, en los lugares, sino que también se ayuda a las víctimas que son aquellas personas con adicción. Esto es la ley, ah, ¿Esta es la ley narcomenudeo? Así es, la, la, la ley de narcomanudeo en la parte que al Ministerio de Seguridad toca es buscar esto, es buscar ayer a los allanamientos y secuestrar todas estas sustancias. Luego tenemos eh, Salud uh -huh. o el, el Ministro Ministerio de Salud o la Ministra Carolina Vargas Aynase con respecto a, a lo que es este Gobierno, eh, Secretaría de Gobierno y Justicia, que es el quien coordina a todas aquellas organizaciones este. Eh, estatales, no est no gubernamentales, este, para que luchen contra, eh, para ayudar a, perdón, a aquellas personas que son adictas. Uh -huh. Es eh, el, el plan que ha trazado el gobernador Osvaldo Jaldo con respecto a todo esto. Bien, esto esto es para la población para tener en cuenta lo que está sucediendo. ¿Tenían las drogas enterradas, ministro? Porque las imágenes que estamos ahora repasando estaban como tienen todo enterrado. Sí, la tenían enterrada, uh -huh. en el momento de ingresar el personal policial, el, el revisó el domicilio, vio tierra, que estaba una tierra como recién removida, digamos, hace uh -huh. poco removida, entonces se eh, acabó un, muy poquito, se hizo y se encontró un, en unos tachos, eh, se encontró unos tachos, se sacó los tachos y se encontró ahí la droga dentro de los tachos, uh -huh. que, que estaban enterrados. Que... Qué tremendo, estamos hablando de drogas fuera de la calle, estamos hablando de, de, de, también de la delincuencia, cómo se maneja, ¿no? de estas bandas, y empezar sí. a empezar a cortar por, por por por esto, ¿no? empezar a sacar esto de las calles. Sí. Eh, sí, me estimo que estamos hablando de, seguramente vamos a estar hablando más de, de 12, 13 kilos de, de, de droga fuera en estos momentos. Bien bien, bien, bien, bien. ¿Cuántos detenidos son, Ministro? Perdone. ¿eh? Hasta el momento uno, hasta Un el detenido. momento uno confirmado y bueno. Bueno, porque estamos en plenos allanamientos, ¿no? O sea, Perfecto. todavía está realizando. Si bien se preparó, eh, estuvimos desde las seis y media de la mañana con el jefe de policía y el jefe de Unidad Regional Este preparándolos a los allanamientos. La orden de irrupción era a partir de las ocho de la mañana, así que se preparó, se eh, tomaron los recaudos y a las ocho de la mañana se irrumpió. Bien, o sea que estamos hablando de que puede haber más allanamientos todavía. Puede haber más allanamiento okay. y puede haber más resultados también. Okay. No se puede dar muchos datos, digo también porque estamos en vivo en medio de comunicación y a veces Claramente. por eso no podemos preguntar demasiado. Así es. Claro. De... Mi, Así que... Ministro, nosotros le agradecemos la comunicación con LB7 Radio Tucumán y estaremos atentos a eh, cuáles son los resultados de los otros allanamientos, después lo molestaremos nuevamente. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. gracias que tengan buen día. Que anden tarde. muy bien.